Qué pasa, poderosos. Soy que ya estamos de vuelta con Ion. Hoy vamos a seguir con los Asmodian y con mi PG, gladiador Clara Hu. Bueno, eh, puse una votación en el canal de YouTube para ver con quién queríais que siguiera la guía con los Helios o con los Asmodian y ganaron, ganó, ganó, ganó, ganó, ganó, ganó. Aquí lo tengo. Esto no es vale porque estaba haciendo una cueva de una cosa. Veis, 88 votos, 50-50, pero en los comentarios decíais que queréis los asmodia porque siempre hago helio, así que ha ganado los asmodia Hoy, es que veréis hoy, es de los Asmodian, el siguiente será de los Helios, ¿vale? Es para seguir leveando. Bueno, vamos a darle caña y vamos a seguir con el vídeo, tal cual lo dije que íbamos a hacer, ¿vale? De leveo, mezcla cuál mezcla con leveo y demás, ¿vale? Así que vamos. Aquí lo que nos importa es levear rápidamente y todo lo demás. Y todo lo demás. Sabéis que si el proceso llegaba a ser largo, pues si llegaba a ser largo, largo el proceso de lo que sea, y ha salido muy largo, pegarle el corte en lo que yo vea que no puede ser necesario que vierais. ¿Vale? Porque en la boca falta que lo sea. La está en marcha, por lo que no podemos recibir noticias desde lejos. Intentaré que los vídeos sean lo más corto posible, pero vamos, un máximo de media hora. Más de media hora no voy a grabar, ¿vale? Tampoco voy a hacer vídeos de 10 minutos, no sé qué sea una cueva que lo requiera. Así que también habéis llegado. Recordar, vender todo siempre vale venderlo todo siempre en vuestra tienda de inventario siempre vale os van a dar más dinero en la tienda de inventario que si lo vendéis en lo que sería en, en un npc en el npc de la tienda os dan menos cantidad vale, yo voy a empezar ya base cadena lo he quitado que no, que no quiero entonces, vamos a coger este, este, este, este, pero bueno, me sale, aún no me sale, a ver si me deja, bueno me deja, bueno, ya está. Vamos lo que vamos, luego ya pondré eso mejor. Lo que importa, lo que importa. Enfado, así que. Enfado. Mm, mm, mm, mm. Vamos a ver si con Porque tenemos que subir al... al 14 para seguir con la cueva, ¿vale? Ahora, lo bueno es lo bueno es que nos indican ahora que hay que subir a cierto nivel para poder seguir con la cueva de campaña. Eso es súper eso es... Eso es importante. Antes no lo hacían. Antes decía que la cueva empezaba la cue de campaña era al 14 y no sabíamos por qué. Pero bueno, yo creo que volando muy más rápido que si me pongo ahí andar de lado para otro. Un día maravilloso Os doy la bienvenida Vale Vamos afuera Porque hay que subir al 14 para seguir, con la vale Esto era fácil, esto es más fácil que. Imposible atacar. Se puede El objeto está demasiado lejos. Dura, no, no le veo fortina. Bueno, que no tenga un poquito más de level no me dan la otra kill. Para que no tenga un poquito más de level no me dan la otra kill. Pero lo que me hace gracia es que no me salga aquí la de, la de tumbar. Debería de salir más aquí la de tumbar. No sé por qué. Me es curioso. Pero este sí puedo poner ahí. Este. Y este. Y esto. Ahí. Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí y esto aquí. Esto sí puedo hacerlo así. Vamos que aún así me, me, me curioso. Vamos poniendo a a algo, policía defensa. Vamos. Vale. Vamos rápidamente. Vale. Pues me da más con un objeto equivocado, Si llegaba a ser un objeto acertado... No sé cómo estoy de dinero. 5.000, 5.000, 5.000. Esto vale 20.000, 20.000. ¿Cómo están? Oh, 16.000. ¿Han subido? ¿Han subido o a cosa mía? Bueno. Me quedan los... Baránidos. Oh, baránido. Baránido de todo. Vale, vámonos Vamos a entregar la quest mira, mira cómo se ve ahora resanta Bueno, se ve igual que antes, que apoya Y el mismo modo se ve distinto porque... eso Pero no, se ve, se ve igual pues supuestamente han caído los retos de resanta y se han cargado esto, pero vamos, esto sigue igual. Bueno, vamos a entregar y a ver si subimos al 14 y seguimos con la cueva de campaña, ¿vale? No todo el mundo puede ser Dios mío, pregonero. Dice el tío que es pregonero. Doy la bienvenida. Con cautela. Hijo mío, vamos, si no quiero entregar la cual. Déjate de decir, se vamos a entregar la cual y luego ya veremos lo que hacemos. Vamos a ver cómo ha cambiado Beludlan, ¿vale? Pues supuestamente ha cambiado todo. Aquí está. Saludos. Gracias, vamos. Hay una cual celeste que la cual no vamos a coger. la excelente que no vamos a coger porque la verdad dan una mierda, dicho así de, dicho así de fácil con la cueva azul a oscuras y una cosa, voy a mirar una cosilla vale, ampliar, vale, no, quería, quería una cosa, la cueva azul eh, a oscuras y también la de esta, la la amarilla y algunas rojas pero la, la cueva azul es calita sí, nada no idea de la sí, con sí, el nuevo eh, de nuevo con Gulfi. y usa el transportador para ir al acabamiento de Kidorun. aquí está pues vámonos al campamento de Kedarun. A ver ahí que nos dice Kedarun y que nos cuenta de su vida y qué tal la familia y si los niños han bautizado y cosas cosas Bueno, ya veo que ha bueno, tenido una gran aceptación el vídeo de por qué. Estoy grabando la guía sin Gameforge, recordar. No quiere decir esto que vaya a crear quien es mi personaje. Mi vida en mi Gameforge, mi vida en gallón está creado en Ion NA. Vale, y voy a jugar ahí cuando sea la 6.2 Pero las guías, os las voy a grabar aquí Ahora mismo, ¿vale? Por lo bueno, las guías de la Le veo un poquito Para los más novatos y, y para los que más lo sepan Venga, ya me están dando la, la chachis Ya me están dando las chachis Las chachis, las chachis Pero no me sigue sin indicar una cosita por aquí O por ahí. Quién necesitáis Yang, Yang, Yang. <risa> yang, yang, yang. ¿Qué te nos va? A mi padre le gusta eh, tanto el vino que no, vaya, se mete una borrachera que ni que nos pille. Bueno, pues vamos para allá. Aquí hay que matar, gusano rizado de cristal E ir a la localización del padre Que te acuerdas el padre se me bajó de bastante, pero bueno Ve el anuncio, me lo voy dando aquí vale. vale, ya sé cuál es Esto, tirado Luego lo tiro, no vamos a perder tiempo chis Con chiscla que checa la operadora Vale, ahí que ir, ¿no? Vale, está cual, ya sé cuál es. Sí, vamos a ir a hacer primero esta de aquí abajo. La de los gusanos, que debería estar por aquí los gusanos, por cierto. Gusano el cristal de cristal. Incidente de transparente que se encuentra en el nido de Maisa. Brr. No, jodido. Ah, mira, está aquí, Anahuago. No, A Vale. Ahora... A ver dónde hay más. Usando datos, para mí que se ha salido de pura potra Porque no creo que haya... No creo que haya aquí un... algo como de tipo... A ver, a lo que me refiero No creo que aquí haya un... una perillitancia, mira, otra vez ha salido peritancia, perdón, una cova en condía A ver, conmigo. Pero en el caso que ha salido ahí, es raro. Porque en Ion los mobs no tienen. A ver, hay que se la cargó ya. Que también puede ser eso: que alguien ya se la haya cargado. Bueno, me quedan dos porque me marca a mí que están por aquí pero no me salen y yo sé que están por aquí por eso me ha traído, no ver ninguno o alguien ya ha venido a hacer limpieza Eso suele ser lo más normal lo más común o no se sé, han espaneado o yo qué sé que hay usando para reventar. Pude este usando para venta. Ahora vamos a hacer el truque y la mendruki. Para no, pa no perder mucho tiempo. Y no está, para que no vale. De esquina, 200 quina 200 quina, 200 quina me, la me la encuentro yo cuando voy a ahí abajo a la esquina. Vale, vamos a coger esta que es para atacar Vale, level 16 Ahora vamos a ir a hacer la quest Del padre, del, del, del Borrachuzo, vamos Pero antes Me queda por pues, no Gataquina ¿vale? Esto lo han cambiado, ¿me puedo sumar por aquí? Porque si me puedo sumar por aquí Me viene bajo Sí, parece que sí. Lo han cambiado. Ah, mira, han conectado. Ah, mira, perfecto. Uy. Pero ese ese pica. Pero bueno, bueno, pica. pica. Me lo reviento a todos, pero bueno. Pero esto, velocidad y parada. Este sí. Ya me interesa llevar a este. Vamos ah, a ver cómo son todas fuertes. Puta mierda, eso lo reviento yo. Vamos, súbete, súbete, súbete. Súbete, que te, que te, que te suba. Y es que la exploradora, Dios mío. Ahora dice: Hello, friend. Y llevamos uno al lado. Uva, oh, va, vale. Perfecto, Vale. Y seguimos con las quests. Encontrar el puente celestial no lo, no lo indica, no lo indica, perfecto. Vale, esta se conserva de, lo, de la antigua versión de la Esta se conserva, es la misma que hay, pero de de manera bueno, hay que hacerla, cauta. Porque el puente celestial es, no sé por qué, pero bueno, se llama puente celestial. Busca pita de extranje, eh. pita de extranje. Y por aquí... Además, te lo indican en el mapito. Por aquí tiene que haber una... Aquí estaba ahí. Ah, lo pone ahí... Ah, está marcado. Está marcado. Mira, dice, habéis encontrado la botella de licor de extranje. Hablar con Chesca, con... Eh... Con chica compiladora. Ha pasado de ser exploradora a ser compiladora. Joder, macho. ¿Puedo ir de para allá? Mmm... Sí. No. Ah, dámoselo bien. Dejar a se sería un punto de Ahí va. Yo por mitad. Dios mío, ni él levantó vuelo, vuelo, Qué de ala, ¿no? Le han dado rota. Me le han dado averiada a ala. No, no, he, no he planeado una mierda. Me también puedo hacer porque soy un pingüino dorado y gordo. Y lo mismo la gordura, pues no me deja planear. Pero bueno. He arriba también mi amiga Cheska, la, la conspiradora. La conspiranoike. Esto es lleno, tío. Ya, ya se moviló el No. Pesado. No soy un espía. Muy bien. El título de la leche. No soy un espía. Vamos con el lío. No soy un espía. Sí. Vale, eh. Tú mapa. Ah, oh, que, eh, que aquí hay otro. Bueno, voy a. O ya está, pasa nada, tengo para todo. Vale, y a tu casa frío espárrago, guapetón. Oh, tengo pociones para quitarme el estado alterado. Ah, claro. Y te tengo comida. Que no me echa, por cierto, con ninguna comida. Y esto me da. Vale. Por fin nos encontramos. Daos habla con Chesca la exploradora. Venga. Y me dan los guantes de la Eva. ¿Dónde está la Odela? ¿Dónde estará la Odela? ¿Cómo vale uno de oro o pues no? supera misiones de M emeluzlan y alcanza el nivel 21 bueno pues mira donde van a alcanzar el nivel 21 ¿veis? ¿vale? vamos a seguir el caminito con cuidadito de que no nos rompan el culo o el culo y aquí nos va a llevar directamente a hacernos el la, laboratorio la, la, la de alquimia. esta vez ya podemos mostrar seguramente ahí dentro de esa distancia podremos subir perfectamente al 21 de sobra ¿vale? de sobra el problema es que no sé si lo voy a hacer en este vídeo porque llevamos 20 minutos y... esa distancia se tarda... 20, es ¿Eh? de uno, es ¿eh? de solo y se tarda aproximadamente bien hecha, bien hecha matándolo todo para ganar experiencia se tarda eso, se tarda unos 20 minutos larguillo ¿Por todo eso, en serio? ¿Cuándo cae? ¿Creía que era un jugador? Creo que estamos en el lugar adecuado. Pero bueno, me, me dice que mata aquí, así que vamos a matar. ¡Uh! Me ha tirado. Ya tengo la que voy a mierda. Un poquito más de dificultad, ¿no? Creo que estamos en el lugar adecuado. Y con cautela. me dice: entrar al puerto de la mina a través del acceso secreto del. Oh. Ah, vale, ya se toca. Dios mío. Vale, esto es que voy a, voy a, voy a salir al lado de la arena seguro. Qué malo que son, ¿no? Sí. Ya, ya, ya. Me han llamado Justamente al lado de la distancia Que está ahí Al laboratorio de alquimia Está Checa Expectante Dios mío, ella. Nivel 19, perfecto y con la onda presión preparada para hacernos el, labo el laboratorio de alquimia Y otra cueva preparada para el laboratorio de alquimia. De hecho, eh, bueno, mira Aquí una para acabar con los... pues mira, está bien. Vamos a hacerlo también que está poquito manda. banda Vale, a tu cacica, guapetón Eh, usar el embarcadero para llegar al laboratorio de arquemia. Pues chicos, lo vamos a dejar aquí por ahí, porque el laboratorio, os lo quiero mostrar, porque bueno, habrá quien sepa hacerlo y habrá quien no sepa hacerlo. Escuches dónde ha salido. Así que sin más preámbulos y sin más dilación, nos vemos en el siguiente vídeo de Ion. Oye, vamos a ver eso como ha acabado, ¿eh? Venga, adiós.